Ahora cómo eliminamos una lista. Primero vamos a copiarla. ¿Cómo copiamos una lista? Copiamos la lista. Prueba 2, por ejemplo. Y listo, eso es todo. Si la lista tiene tarjetas, ajá, si la lista tiene tarjetas, referencias 2, ¿qué pasaría? no copia las tarjetas. Sí, sí las copia, sí las copia. Hace un duplicado completo inclusive de la tarjeta. ¿Cómo hacemos ahora para eliminarlas? Simplemente le damos a estos tres puntitos y buscamos en el menú que aparece Archivar esta lista. Vamos a archivar estas dos porque quiero mostrarte algo. Archivar, obviamente, no es lo mismo que eliminar. ¿Dónde entonces elimino las listas si no las quiero ver más en la vida? Me voy aquí a mostrar menú, me voy a más y me voy a ir, me voy a ir a los elementos archivados. Fíjate que en los elementos archivados tengo tarjetas, pero también tengo listas. Entonces yo puedo restaurar una lista, enviarla al tablero otra vez, la voy a enviar al tablero para que ustedes vean y... Eso básicamente es lo que puedo hacer con ellas.